Bueno chicos, en este proyecto os planteo la, un ejercicio que sería construir un remache y aquí ya pues me he tomado el tiempo para hacer la remachadora, que esto simularía la remachadora. ¿Veis? Por aquí entraría remache y lo que vamos a hacer ahora es diseñar el remache. Bien, vamos a empezar primero creando, vamos a agregar primero un una rosca, creamos la rosca y ahora cogeremos esta rosca y la vamos a extruir en el modo edición así que vamos a coger ahora, nos venimos aquí al modo edición y fijaros vamos a crearle el sombrerete al remache ¿cómo lo podemos hacer? pues salimos fuera, aquí, para no tener seleccionadas todas las caras que ya vienen por defecto y vamos a seleccionar aquí en caras una sola cara. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Veis? A ver si aumentándolo. Lo vemos mejor. Y con la tecla pulsada, control, la tecla alter y pulso aquí, ¿veis? Ya va a salir todo esto señalado, todo esto marcado. Si le damos a la letra S de escalar mejor dicho, a la letra E destruir. Va a pasar una cosa, mira, ¿veis? Lo que ocurre no se extruye en función a las normales, sino que lo hace en función al eje Z. Bien, pues para que lo haga en función a las normales, lo que hacemos es darle nuevamente dos veces al botón de la derecha y veréis que aquí aparece extruir caras en dirección a sus normales. Y entonces ya cuando me mueva, ¿veis lo que ocurre? Puedo ampliar lo que sería el sombrerete del remache. Ya tenemos esa parte hecha del remache. Ahora, si nos venimos a mover, simplemente vamos a ponerle a la tecla número 1 y vemos que esto está ligeramente elevado. Pues con mover, pulsamos aquí y lo dejamos ya en plan, ¿veis? Pues ya tendríamos lo que es el, el remache. Vamos a hacerle ahora la camisa, entonces para hacerse, para hacerle la parte de interior vamos a coger esta cara de aquí y lo mismo de antes, control alter y seleccionamos cualquiera de estas caras hasta que me seleccione todo lo que es el anillo que pretendo extruir. bueno pues ahora ya una vez que lo, lo tenemos aquí simplemente lo voy a poner aquí en el modo 1 le damos a la letra E, veis, y si empujo hacia abajo ya estaríamos haciéndole la camisa al remache. Vamos a seguir para abajo, le vemos un poquito más y yo creo que así quedaría bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues prácticamente ya tenemos hecho el remache. Si queréis darle un mayor espesor, pues podemos hacerlo en un momentito. Seleccionamos esta cara, hacemos lo mismo, Control alter que sirva de repaso, pulsamos nuevamente dos caras hasta que consigamos, a ver si lo hacemos ahí, voy a acercar un poquito más, control alter y si me vengo a esta esquina o sea a este cuadrante lo hará de forma radial, si me bajo un poquito me lo hará de forma longitudinal así que tened cuidado a la hora de elegir el ángulo o el, la esquina que seleccionamos. Una vez hecho esto le vamos a dar a la letra E de extruir y fijaros, tenemos otra vez la misma dificultad, ¿recordáis qué había que hacer? pues simplemente pulsamos al botón de la derecha del ratón una vez, dos veces y ahora con el botón izquierdo esta vez seleccionamos el extruir caras en dirección de su normal entonces cuando le demos a la letra E ¿veis lo que ocurre? bueno pues ya lo tenemos, ahora le damos al número 1 y ya estaríamos viendo eh, el sombrerete. ¿Qué ocurre? Por lo de antes, que no está en su, en su sitio, pues lo subimos, ¿veis? Lo subimos un pelín hasta juntarlo uno, con uno Si nos fijamos, estos vértices no coinciden con esto. Entonces vamos a darle a la tecla número 7 y lo ponemos en modo alambre para ver dónde nos encontramos aquí, ¿Verdad? Pues tenemos que colocar esto a esta altura. Pues vámonos a la letra E nuevamente. Y luego botón clic de la derecha. Dos veces estuvimos cada uno de los normales. Y nos vamos alejando hasta colocarlo ahí. ¿Veis? ¿vale? Para que coincida el diámetro. De un sombrerillo y otro. Bueno, ya una vez que lo hemos hecho, salimos del modo nombre y ya estamos aquí. ¿Veis? Nada más que queda corregir un poquito, subimos un pelín más y ya ya si os dais cuenta que coinciden los vértices estos de aquí arriba con los de abajo. Bueno, pues ya está, ya no, no hay que hacer gran cosa. ¿Qué queda? Pues ahora vámonos al modo edición, nos metemos en modo objeto y fijaros, aquí tenemos la remachadora y aquí tendríamos el remache. Vamos ahora a hacer el... En fin, el, el alambrito que lleva por dentro el remache y la bolita de debajo. Pincho aquí fuera y ahora vamos a agregar una malla y agregamos un cilindro. Este cilindro lo escalamos y lo hacemos lo suficientemente largo. Ahí, un poco más y un poco más. Una cosa así. Y ahora desde lo blanco, ojo, no lo, no lo hagáis desde estos puntitos, sino desde lo blanco, lo reducimos. ¿Veis? ¿Hasta dónde? Pues mira, si le damos a la tecla número 7, podremos ver... ver, un momentito, estoy cogiendo esto. Voy a seleccionar este objeto y lo voy a desplazar sacándolo de aquí, ¿vale? Para que no me moleste cuando le dé a la tecla número 7. Ahora sí, ¿veis? Ahora sí estoy viendo el, el alambrito. Entonces selecciono el alambrito, me vengo a escalar, y vamos a hacer que este alambrito llegue justamente aquí, selecciono desde lo blanco y lo colocamos ligeramente tal vez pues ya estáis viendo, eh, ya tendríamos aquí el, el, el alambrito que atraviesa si os fijáis la camisa que se encuentra aquí ¿Sí? bueno pues ahora lo que vamos a hacer es subir el alambrito hasta dejarlo aquí en la base lo subimos un poquito hacia arriba aquí una cosita así ¿verdad? ahí veis una cosa así y ahora aquí debajo le vamos a poner otra cosa más le vamos a agregar en agregar le vamos a agregar una esfera esta esfera la bajamos ¿eh? y ya la tendríamos una cosa así ¿Veis viendo ¿Veis? bueno pues ya que queda pues podemos coger ahora desde el modo edición nos venimos al modo edición con la esfera seleccionada y podemos seleccionar esta parte de aquí nada más, también se podría hacer de otra manera que sería usando esto de aquí ¿veis? así que veis. porque de esta manera va a quedar aquí ligeramente esto habría que dedicarle un poquito más de tiempo, lo vamos a hacer de otra manera, pincho en deshacer Vuelvo a deshacer y teniéndolo de esta manera me voy a venir y voy a seleccionar esto. ¿Qué estáis viendo aquí, veis esta opción que nos dice edición proporcional. Y podremos aquí elegir, ¿veis qué tipo de modificación queremos? Eh, vamos a elegir este suavizado y a ver qué ocurre. Eh, le damos al clic. A ver, aquí al clic. Y con la tecla shift crepera, vamos a seleccionar todo esto y empujamos hacia abajo, ¿veis? Ahora, ¿veis esto gris que ha salido? Esta rueda gris, entonces pues al girar la rueda del ratón, eh, va a afectar a toda la bola, ¿veis? Que afecta a toda la bola, y si la hago más pequeña, solamente afecta a esta parte que tengo seleccionada, ¿veis? ¿Veis? ¿Eh? Entonces, si lo hago más pequeño me afectará solamente a los si lo voy a aumentar, si le voy aumentando el radio, me irá a ahí que esta es la, la posición que yo quería. ¿veis? Una vez que lo tenemos hecho, nos venimos ya a modo objeto. Y en modo objeto, podremos ya ver bueno pues cómo suele venir eh, el remache. Esto lo vamos a suavizar. Le vamos a dar al botón de la derecha, le damos a suavizar. Y el este también le vamos a dar a sombreado suave. ¿Qué nos queda? Pues ya habéis visto que la forma comercial... Voy a ver si esta escala sí, yo creo que sí. La forma comercial en la que nos venden lo, los remaches no tiene una forma, un corte totalmente recto, sino que viene ligeramente inclinado. De la, de la cizalladura que le producen aquí a la punta del remache. Así que con el cilindrito seleccionado, nos vamos a venir a modo edición y desde el modo edición le decimos control R ¿veis este anillito que ha creado? si le doy una sola vez al clic podré ahora ya mover y traérmelo a esta posición ¿veis? una cosa así le damos aquí al clic y ya quedaría este este anillo de vértice aquí situado ¿para qué? para que cuando haga aquí, voy a seleccionar ahora esta cara, ¿veis? selecciono aquí la cara esta, y cuando le demos a escalar, le damos a la S, veis lo que ocurre, cuando le dé a la S, voy a hacerle esta, esta posición, le voy a generar esta posición, veis, y de esta manera pues ya sí se parece algo más a la forma comercial de los remaches, bueno, qué es lo que nos queda, pues ya Vamos a pasar al modo objeto, ya esto que lo tenemos fuera, seleccionamos ahora, me vengo aquí a la tecla número 7 y nos estamos dando cuenta que esto está desplazado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a moverlo, vamos a seleccionar este objeto y nos lo vamos a traer aquí. ¿Eh? Ahí, una cosa así, ¿vale? Quede más o menos centrado, un poquito más para acá, quizás. Así, que así, y ahora desde la tecla número 7, pues ya podemos ver lo que sería la, la boca del, de la remachadora. ¿De acuerdo? Bueno, y observamos que eh, la boca de la remachadora es más pequeña que lo que es el, el vástago. Así que lo único que podemos hacer para que tenga la misma dimensión le damos a escalar a toda la pieza y la aumentamos para que la boca, veis, ahora ya sí, coincida, esta parte de aquí coincida con lo que, con lo que es la, la salida de la remachadora. Pues ya tenemos, bueno pues, le queda ahora?, pues simplemente darle textura y si queremos generar un movimiento podríamos hacerlo, iríamos bajando la remachadora iríamos subiendo este vástago iríamos deformando ¿visteis cómo deformaba esta bolita? pues iríamos deformando este cilindro poco a poco lo que es la camisa del remache ¿eh? hasta terminar rompiendo esto y saldría ya la pieza hacia arriba y quedaría el remache puesto esto requiere un poquito más de tiempo pero voy a dar un poquito lo, lo que son los comienzos y mm, iré acortando el vídeo porque sé que lo demás sabéis hacerlo así que vamos a pasar ahora a lo que son las texturas me vengo aquí y seleccionamos por ejemplo eh, esta parte y la bolita que también luego se, le daremos el mismo color y el sombrerillo le daremos otro tono de color así que en principio seleccionamos los colores generamos uno nuevo no más también podríamos hacerlo así, ¿no? Y, estando aquí, podemos desplazarnos e ir subiéndole el metálico y bajándole la rugosidad. Como siempre, desde aquí podemos apreciar bien poco. Nos venimos a esta opción, que es la de los sombreados. ¿Veis? Ya hemos conseguido ese efecto brillante que tiene el alambrito. Nos venimos aquí y ya solamente hay que asignarle el material, ya lo tenemos ¿veis? ahora que queda podemos coger ahora ya lo que es el remache que hemos hecho y generamos un nuevo material, le damos un nuevo material en este caso nos conviene hacerlo ligeramente más oscuro, le vamos a bajar para irnos a unos tonos grises similares al aluminio y ya el metálico podemos controlarlo un poquito menos veis ya como tenemos el metálico logrado y la rugosidad ¿eh? también podemos jugar un poco con ella ¿eh? de manera que tendríamos ya el efecto de lo que es veis como ya los tonos han cambiado bueno pues yo creo que así no queda mal así que vamos a seleccionar a deseleccionar esto nos venimos a la a la remachadora y ya simplemente pues podemos crear un nuevo color y en este caso le podríamos dar un tono más bien oscuro. Y ya pues bueno, pues si le quite, queréis quitar un poquito de rugosidad, se la quitáis. Ya cada cual un poco a, al gusto, ¿no? No, no es tan. ¿eh? Le podemos dejar una pintura, un negro brillante, si queréis, así, una cosa así. Pues mirad ya el efecto y habríamos creado una remachadora, lo que la entrada, porque no hago el resto, porque nos queremos centrar cuando le demos a la videocámara, recordamos que dándole a la tecla número 0, esta cámara que tenemos aquí, ¿veis? ¿Eh? Pues si yo le doy al número 0, me saldrá esto mismo. ¿Veis aquí? Bueno, pues estos son los parámetros que me van a permitir modificar la cámara. Entonces la distancia focal, ¿veis aquí? Si yo me alejo o me acerco, puedo hacerlo, ¿veis? Ya puedo ir colocando en el plano aquello que quiero ver. ¿eh? Entonces, si ponemos esto, ahora si quiero moverme aquí, en el momento que me quiera mover de esta forma, me saldría automáticamente del modo cámara. Para mantenerme en el modo cámara, me vengo aquí y en vista, donde pone vista, pongo cámara a la vista. ¿Veis? Y ya de esta manera ya me puedo mover hasta conseguir el punto que deseamos crear donde queremos crear el vídeo, ahí, pues esta sería la, la escena, ¿no? Entonces pues ya lo que queda sería darle movimiento a la cámara y movimiento con los frames desde aquí, desde la línea de tiempo eh, a lo que es la remachadora. Bueno, me voy a continuar, si acaso luego acorto el vídeo y sigo con la explicación. Entonces, una vez que tenemos ya la toma hecha, o sea, más o menos el encuadre hecho, me salgo ya de cámara, no, no toco cámara, me alejo y aquí en claves vamos a generar, a, activamos la opción de clave y luego activo la primera clave. ¿Veis? Que sería esta posición. Luego, un poquito más adelante, ¿eh? podemos venirnos aquí y le decimos que es este lo que es la boca de la remachadora se mueva hacia abajo un poco más así y aquí le generamos otra clave nos venimos un poquito más para adelante a ver si me deja un poco más hacia adelante y le decimos que llegue hasta aquí generamos la clave me ha ocurrido que la primera clave no me la grabó a ver qué ha pasado aquí. Entonces me vengo aquí y ponemos esto al principio una cosa así. Y generamos la clave. Pincho aquí y genero la clave. Ahora sí, veréis cómo se va moviendo la remachadora hasta que llega a este punto. Esto quedaría fuera de cámara. Y a partir de este momento lo que tendríamos que hacer es que esta bolita ¿veis? vaya subiendo. Entonces, para crear el efecto que vamos buscando. Entonces, en principio, la, creamos aquí la clave primera. Primero creamos la clave desde donde queremos que empiece. Luego, más adelante, pues queremos que esta bolita suba. ¿Hasta dónde? Pues una cosa así. Ahí. ¿Verdad? Una cosa así. Aquí generamos la otra clave. Y ya tendríamos este movimiento de la bolita. ¿Veis la bolita? Aquí. Bueno, pues si nos venimos más para atrás, ya hemos conseguido en principio que sí, hay que hay que seleccionar el objeto que quiero mo mover. Si yo selecciono esto, se me verán las claves de este objeto. Si selecciono la bolita, pues saldrán lo, lo, las claves de esta bolita. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda deformar esta parte de aquí. Por lo tanto, para deformar esta parte de aquí lo que he hecho ha sido venirme aquí a escalar y reducirle la escala a medida que he ido ¿veis? a medida que he ido um, a, alargándome en lo que son las claves esa escala la he ido reduciendo progresivamente, para no perder mucho tiempo en el vídeo aquí tenemos ya el resultado vamos a, a darle al a reproducir, a ver veis este sería el efecto y cuando llegue ahí lo que hacemos es alejar veis que hay un tirón pero ya no aparece el bastaguillo, veis Esta, este vástago ha desaparecido de la cena cuando se produce la fractura voy a darle otra vez cuando se produce la fractura del del alambrito lo hacemos de una forma brusca veis oh, y ya se quedaría esto de esta manera, veis el remache puesto bueno pues este es el efecto que queríamos y yo creo que ya pues, se ha conseguido eh, espero que os no haya gustado este vídeo ahora ya lo que quedaría pues si queréis pues, darle una, una escena podemos hacerlo en modo cristal y podríamos repasar un poco lo que sería el, el aspecto cristal así que vamos a hacerlo vamos a aprovechar y vamos a hacerle un tablerito pequeño de cristal ...para que se pueda ver de una manera transparente aquella cosa que queremos remachar. Entonces vamos a hacerlo en un momento y ya damos por finalizado el proyecto. Venimos para acá, nos venimos a escalar, escalamos hacia allá, escalamos para acá... ...y esto sería la pieza que queremos remachar. Pero ¿qué ocurre? Que no nos da transparencia, ¿verdad? Entonces vamos a darle al número 1 lo elevamos para que se quede a la altura, veremos a ver si esto se quedaba el remache ahí a esa altura creo que sí ¿Vale? veis como el efecto ahí sube el remache y aquí se vería esto remache, bueno pues ahora lo que vamos a hacer con este objeto que tenemos aquí es darle un color ya nos venimos aquí y le damos la opción de Transparencia y ya repasamos un poco lo que era la parte de Transparencia nos venimos aquí a Principista y buscamos uno que es el Transparente ¿veis aquí? Transparente de manera que cuando yo venga aquí se podría ver como la presión ahí Eso. bueno, esta sería una opción y voy a crearle aquí otro efecto, así que voy a agregar aquí una, una luz con un área, veis esta opción de área, pues la elevo y desde la opción número 7 podemos desplazarla hacia acá, a ver cómo quedaría, sí, una cosa así y ahora estábamos en la 7 y ahora en la 1 le decimos que nos lo traiga para acá. Venimos a la 7, como la cámara vendrá en esta parte de acá, me traigo esto ligeramente hacia allá y para acá. Eh, le damos a mover aquí. Y ya vamos a crear un reflejo de esta manera. A ver si conseguimos darle la orientación aquí. A ver ahora, mm. le damos al 1 y lo subimos. Ahí. Bien, 7, 1. Exacto. Y cuando le demos al 0, pues la cámara, estará marcándonos esta parte de este lado así que es, quito, le doy al cero y voy a aumentar el tamaño de todo esto fijaros que por defecto ya me ha seleccionado la bombillita esta le voy a subir el número de vatios para que, fijaros como a medida que voy aumentando los vatios va creando estos reflejos aquí, ¿estáis viendo? bueno, pues vamos a ir subiéndolo, le vamos a poner por ejemplo 500 ¿Ve? ya tenemos este, este efecto pero con un color, un tono de color diferente. Vamos a ver, veis, un amarillento, verdoso, azulado, rojizo, en fin, ya cada cual que elija un tono. ¿Eh? Se me ocurre un tono ver, ligeramente verdoso, una cosa así. No queda feo. Veis, al ponerlo por este lado tendría un color blanco, que es el que está produciendo este foco de 1000 vatios con este color, y sin embargo, por este lado está generando unos brillos, ¿eh? unos reflejos que lo produce este panel de color azulado. Bien. Pues, ¿qué nos queda? Vámonos aquí al objeto este a ver por qué. Si fundiendo el alfa, ¿veis? Ya hemos conseguido lo que queríamos. ¿eh? Y en recortar usando el pues ya tenemos lo que lo que íbamos buscando poder por un lado detener, tener el objeto pero me da la impresión de que hemos elegido el remache para darle este efecto ¿eh? porque si no no tendría ah no bien para no alargar demasiado el vídeo eh, ya hemos hecho aquí lo de la, la transparencia y eh, el renderizado entonces, ya lo que os voy a mostrar es el resultado final de cómo queda este efecto, porque en definitiva lo que interesa es esta parte de aquí. Mirad, voy a darle al play para que veáis qué es lo que vamos a ver en lo que es la película. ¿Eh? Ya la otra parte, bueno, pues simplemente tenemos el entorno, el mundo, nos veníamos aquí, seleccionábamos esta opción, Podíamos irnos aquí y seleccionar transparentar y, y poco más. Luego, en esta parte de aquí ya seleccionábamos el formato, elegíamos lo, lo, lo que es la, la carpeta de destino. ¿eh? Seleccionábamos también que era de tipo AVI ¿eh? en esta opción y ya finalmente nos veníamos aquí. Procesábamos eh, un fotograma de, de prueba. Verdad? Y luego procesábamos cuando veíamos que estaba todo correcto, procesábamos la animación y ya os paso ya directamente el resultado para ahorrar tiempo de, de vídeo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y aquí tenéis el resultado. ¿eh? Veréis cómo entra la remachadora, cierra, presiona y sale ya sin el vástago. Y luego ya el fondo, por debajo, veréis que muestra un tono acristalado. Bueno, pues con esto seguimos avanzando, chicos, y mucho ánimo.